A ver si consigo sacarte una sonrisa con estas tres risas contagiosas. La primera es la típica del que no se enterado del chiste. La segunda es la del gruñido inesperado. y la tercera es la de la historia ininteligible pues el otro día también yo We'll be